¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido, una vez más, al canal de Amenofis. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la éter y de cuál es su manera para poder llegar a él, cuál es el método, con qué componentes precisamos contar para, para poder abastecernos de la energía de la Ether. Porque realmente, bueno, eh, esto es toda una incógnita estamos sumergidos en un paradigma hablamos de la energía como que es un misterio y no la podemos usar eh, nadie en el mundo comprende realmente la energía han llegado hasta el átomo no saben qué hay detrás del átomo y bueno, y así está el mundo entre teorías de unos y teorías de otros donde tratan de exponer su, su plan digamos, su plan funcional de lo que puede ser la fuerza subatómica que, que está atrás de un átomo, ¿no? Hasta el átomo podemos ver, pero después no entendemos qué, qué corno pasa. Es más, según, según yo, los átomos no existen y así la gente, ¿viste?, se sorprende, otros se descomponen, otros me insultan. Pero, ¿y qué le vamos a hacer?, es una de las probabilidades que el átomo, así como lo vemos nosotros, una pelotita, esté formado por sus capas que no vemos, y que esa pelotita sea su última capa. O sea que adentro no haya nada, porque es su última capa. Es así que los átomos pueden no existir. Si son la última capa de algo que está afuera, no existen. Y bueno, estamos en el siglo XXI. Eh, hasta el científico más prehistórico ya sabe cosas de la energía subatómica. Está el colisionador de hadrones mostrándonos todo el tiempo que los gluones y todas esas partículas más pequeñas existían. Si bien existen un corto de tiempo, existen. Quiere decir que la energía subatómica existe y que se nos escapa de las manos como el agua y la arena. Uh -huh. Así que bueno, este video es como para entrar en esto que es la ciencia subatómica, que suena raro, suena difícil, suena que si la ciencia de la física es difícil, esta debe ser 30 veces más difícil. Bueno, hoy te vengo a decir que esta ciencia es súper fácil, es una ciencia para niños, para bebés, así que imagínate que directamente no tenés ni siquiera que pensar para hacer esta, este tipo de física. Y al ser la física que está detrás de la física moderna, es la física que, que envuelve todos los fenómenos misteriosos, o sea que es la, la física que le entrega la energía a la física que nosotros conocemos y estudiamos. ¿Mm? Esta física, si bien es de fácil comprensión, eso es debido a que en sus principios, en sus orígenes, la energía, la unidad, tuvo que pensar rápido, por así decirlo, le, le dijeron pensar rápido, y tuvo que decir Big Bang, y se hizo dos, o sea que de uno salió dos. Luego de eso, se repite la fórmula, cada uno que sale de ahí se hace dos, cada uno se hace dos, cada, ¿viste? O sea, pero en sí es eso, es ¿eh? poder entender que la unidad se dividió y se expandió, haciendo lo mismo. ¿Mm? Es por eso que, bueno, la, las matemáticas de Pitágoras serían las correspondientes para medir los horizontes de sucesos subatómicos, o sea, todo lo que es el mundo subatómico se mide y se rige por una ley que es re simple, magnético-radiante. La unidad se divide en dos. Así que bueno, en este video vamos a plantear un poquito qué es lo que está pasando con respecto a, a la, al entendimiento humano sobre la faz de la Tierra en este momento. ¿Es el momento de hablar del éter? ¿Es el momento de, de, de que esto salga a la luz? ¿Es el momento de que las personas lo digan eureka y lo, lo agarren para sí mismo? ¿Será el momento bueno? En los comentarios espero leer tus respuestas porque realmente para mí es una incógnita. Yo vengo a dejarles el éter por una cuestión de que me pasó una cosa, ¿no? O sea, adquirí un, un déficit que al final terminó siendo una habilidad y no tengo otro momento para venir a hablar del éter. Yo estoy hoy acá y, bueno, desde mi panorama, hoy vamos a hablar del éter. Lo que me gustaría saber por parte de las personas es... ...si realmente es el momento para hablar del éter... ...porque ya Nicolás Tela dijo... ...no es el momento para hablar del éter... ...y la humanidad estaba estupidizada en, en la ilusión del siglo XX... ...y hoy, bueno, estamos despertando... ...pero todavía hay ilusión... ...vos todavía podés charlar con gente que... ...que te dice que las cosas son como siempre... ...que, hay, que las personas nunca cambian... Y realmente, qué sé yo, están cambiando las personas de un día para el otro. Hay lugares enteros donde ha habido un terremoto y las personas dejaron de estar cómodamente adormecidos en su sillón. Y ahora están removiendo los escombros de la casa del vecino. Y un montón de cosas muy fuertes donde si tenés que ver situaciones choqueantes cambiás de un día para el otro. ya lo que me pasó a mí, cambié de un día para el otro. Y por más que al otro día digas lo que digas, la situación sobrepasa al ser humano. O sea que el ser humano no está en una posición de poder donde él pueda decir tal y cual cosa. Es como que el ser humano anda de a pie y si la tierra tiembla, el humano se cae por una zanja. Estamos así como vulnerables totalmente este video viene a hablar de la éter viene a hablar de la energía cósmica omnipresente, omnisciente es la energía que es Dios pero hay algo más también está el diablo y vos dirás, ¿qué? ¿Dios? ¿Diablo? el éter, sí el éter es Dios y el éter es el diablo no vamos a hablar ahora de la Biblia y de cómo está ocultada la historia de la éter en la Biblia. También la historia de la éter está ocultada en los jeroglíficos egipcios, en las tablillas sumerias y en todo dibujo centroamericano que han encontrado en cualquier lado de las antiguas civilizaciones. Está el éter codificado. Con dibujos siempre simétricos, donde de un lado es magnético, del otro radiante, y cómo va la, la proyección de los sucesos. En este programa vamos a hablar simplemente de la éter y de su división magnético-radiante, y de cómo es que uno puede llegar a usarlo y a usarlo para qué y a usarlo para prender una lámpara, usarlo para prender un motor. ¿Mm? usarlo para hacer andar tu coche pero ya con el éter podemos hacer andar un ovni no creo que alguien ande en coche si usando el éter podemos hacerle evitar las cosas el día de hoy te voy a presentar este programa dedicado a vos a vos que estabas esperando ahí que alguien por fin hablara de esto bueno yo hoy te vengo a hablar desde mi situación te vengo a exponer los primeros parámetros necesarios para que la mente humana pueda desprogramarse. Desprogramarse de todo lo que es basura, que es todo, y dejar solamente el éter. Y empezar de nuevo, podríamos decir. Así que en este programa podríamos empezar de nuevo, ¿Mm? Ya no sería un programa donde yo te enseño algo, sino que sería un programa donde alguien habla de algo por primera vez y empezamos de cero con algo. ¿Mm? Quiere decir que en este programa yo te voy a ser cómplice. ¿Mm? Yo te voy a hablar con palabras que vos vas a comprender. Y bueno, cómplice total. Ya, si hablaste del éter allá, ahí vos sos amiga de Amenofi, vos sos amigo de Amenofi cómplices totales o sea para todos los que ya vienen viendo mis videos ya está han quedado enganchados de complicidad total porque realmente donde busques nadie va a hablar de la éter no hay una sola persona y los más próximos a mí mis colegas mis amigos no hablan de la éter más bien todavía prosiguen con la actitud del siglo XX, que era, si no lo veo, no existe. La actitud del siglo XXI era, un mundo yacía en la invisibilidad de lo esencial, pero antes se manejaba la de, si no existe, no existe, si no lo veo, no existe. Así es como a los chicos le. les sacaban los amigos invisibles, ¿viste?, la parte psíquica, la parte bioplasmática, así fue que nos mocharon, nos hicieron rígidos, bioplasmáticos, rígidos, mataron al espíritu esos pensamientos. Entonces por hoy si vos te metes a los canales de misterio, oh, todo es un misterio, pero nadie te va a hablar de mí, ¿eh? son mis colegas, me conocen, ellos vienen investigando la era igual que yo, ellos leen todo lo que escribo, ven todos los videos que yo hago, pero jamás, jamás, jamás, jamás te van a hablar de la éter. Porque si tienen que hablar de la éter, tienen que hablar de mí. Y no van a hablar de mí. No se van, no van a poner las manos en el fuego por una persona que, que en el encabezado de su canal dice que es un paciente de neuropsiquiatría. Entonces, el aéter en este momento <ríe> es una locura. Demencial, salida del canal de una persona que está loca y demente, ¿eh? que te está hablando de la éter, en su locura, se ve que el martillazo le afectó tanto la cabeza y tiene delirios místicos y te viene a hablar de la éter tanto que hasta te hizo un canal y te hace videos, los edita, viste, bueno, qué sé yo, delirios místicos de un loco demente, así que bueno, dijimos las palabras y pasemos a los hechos. El aéter es un fluido electromagnético que viaja por el espacio a una velocidad de 600.000 kilómetros por segundo. Este aéter se divide en dos aéteres un aéter estático y un aéter dinámico. El aéter estático imagínatelo como si fueran ejes a lo largo del cosmos ejes suspendidos estáticos a lo largo del cosmos, como palitos uno al lado del otro, parados. y al eje, al éter dinámico imagínatelo como si fuera un viento de estos palitos, y es así que cuando chocan los dinámicos con los estáticos, crean a la éter que nosotros conocemos como la Matrix. De esta manera es que del éter estático, que solo contiene la información, se despliega una serie de factores lumínicos a través del otro aéter que lo saca de su eje de simetría y comienza a reflectar la luz en sus distintos niveles, dando así lo que es la materia ante nuestros ojos. La fuerza del aéter son dos, el estático y el dinámico, Ambos trabajan por los tres lados, eh, lo, eh, digamos los tres lados de las tres dimensiones. Estos dos, estos dos éteres comprimen la materia. Los átomos no existen debido a que la éter crea los átomos desde afuera hacia adentro, siendo el átomo que nosotros vemos la última capa, o sea el átomo está hueco. ¿Cómo es posible que algo tan pequeñito, pero tan pequeñito, más pequeño que lo más pequeño, pueda contener toda la energía del universo? Toda. Nosotros estamos ante un paradigma, estamos ante la majestuosidad del Dios verdadero y no podemos verlo debido a tan grande que es y tan pequeño. Dios es soberano y humilde. Él está fuera y él está dentro, y está dentro comunidad. Formó tu cuerpo, formó tu personalidad, formó todo lo que sos, la inteligencia. Sos una partícula de éter en disrupción, queriendo conocer su obra. Cuando el éter comprime, lo hace por los tres lados y comprime llevando la energía a su máxima densidad creando una esfera. Es así como se crea la primera figura geométrica dentro de la Matrix, la esfera, por compresión. De esta esfera luego surge la disrupción en su baricentro que no es otra cosa que la partícula emitiendo energía desde el lado de adentro. Sería como un nuevo éter. Entonces la partícula se disrumpe creando un nuevo éter que sale del baricentro que va a crear una carcasa hueca. Esta carcasa es, sería la primer partícula con forma esférica sería el primer cuerpo formado por partículas este cuerpo inmediatamente es atravesado por un eje magnético del aéter estático este aéter le provoca una serie de perturbaciones en los dos polos, en el polo sur y en el polo norte, y estas perturbaciones como anillos van bajando hasta encontrarse en el ecuador, lugar donde se van a chocar y van a, por así decir, rajar la esfera en dos. Cuando la esfera se raja en dos, los anillos que iban por fuera de la carcasa salen hacia afuera y los que iban hacia adentro por adentro van hacia adentro se dirigen hacia el centro es así como la energía vuelve al centro y vuelve a disruptir la partícula fundamental de éter creando esta vez que por un lado salgan anillos hacia afuera pero por otro lado abriendo las carcasas en sentidos opuestos este es un factor que los científicos no han logrado todavía dar. Han llegado hasta la esfera y de ahí no pueden salir. De la disrupción subatómica de aéter salen anillos en su ecuador, que son los anillos que crean la antigravedad. Pero por otro lado, la carcasa se rompe en dos, generando la proyección eh, de su misma forma en quinta dimensión. Hagamos un repaso. El aéter comprime. De esa compresión se disrumpe la partícula fundamental en su baricentro y comienza la disrupción de la partícula fundamental. Esta disrupción es subatómica y crea un segundo éter que abre generando una carcasa. Esta carcasa es atravesada por un eje magnético galáctico creándole perturbaciones en sus zonas polares. estas estas perturbaciones van hacia el ecuador, se encuentran, chocan, rompen la esfera en dos y disrumpen nuevamente a la partícula fundamental, creando, esta vez, una más alta densidad etérica en su interior. Es así que las dos carcasas, la de arriba y la de abajo, se doblan en sentidos opuestos, creando... Un, una especie de, de, de, de, de taza, como para, o sea, esta taza, yo le digo taza, pero en realidad no es taza, es media esfera mirando para arriba, eh, hacen como, como un efecto radar. ¿Mm? Es así que de la disrupción subatómica de la éter, eh, sale en forma de radar, creando eh, el espectro de radar. Así que veámoslo de nuevo. La carcasa se rompe en dos y la media esfera de arriba y la media esfera de abajo se dan vuelta. Al darse vuelta, la energía de la disrupción subatómica de aéter es tomada por estas carcasas y proyectada hacia arriba y hacia abajo, creando un tipo de elemento electroplasmático que es la mezcla de lo magnético con lo radiante. Es así que estas dos medias esferas proyectan la energía etérica que va soltando la partícula y a medida que proyectan van creando el, los campos de la partícula. Ya deja de ser una esfera, y queda como una esfera sumergida en un campo arco iris que son los diferentes niveles de la luz. Y generando así también los anillos que van a, por así decir, fraccionar inductivamente esta luz, ordenarla a través de estos anillos. Y bueno, los patrones de arriba y de abajo se vuelven a encontrar y es así que se cierra directamente la partícula, creando el patrón que estamos viendo ahora en pantalla, que sería la disrupción subatómica de la éter. Eh, bueno, esto es un dibujo que yo hice siguiendo paso a paso los recorridos de la energía, por lo tanto es el mismo dibujo que hizo Tesla, y que hicieron unos pocos que se dieron cuenta que las dos carcasas se daban vuelta y proyectaban el radar para generar los campos cuánticos de la partícula fundamental de aéter creando lo que nosotros conocemos como la matrix ¿Por qué nos niegan el aéter? Es muy evidente por qué nos niegan el aéter nos niegan la energía infinita y no solo eso sino las capacidades humanas que alimentadas con éter sobrepasarían a cualquier máquina de la especie humana trabajadora, bélica. ¿Mm? Somos muy poderosos. Somos el mismo ovni. Somos rayos psíquicos. Nosotros con la voz podemos crear materia. Nuestras manos tienen vórtices, campos de torsión. Nuestro cuerpo se divide en dos. Y hace la fórmula de 2 pi por r al cuadrado, podemos volar. Son, tenemos propulsión iónica, ¿podés entender eso? Es increíble, por eso nos ocultan el aéter. Porque nosotros somos avatar y los podemos destruir con un solo dedo. El aéter siempre estuvo con nosotros bueno y con respecto al kit eh, de a poco estoy comprando las cosas invirtiendo todo lo que estoy ganando así que bueno todas las personas que han acudido al email de Amenofis fundación Amenofis fundación.amenofis arroba gmail.com todas esas personas van a tener una respuesta pero, denme tiempo por favor, se los pido de todo corazón, porque tengo muchas cosas para hacer, eh, es muy poca la voluntad que manejo en el día, yo me guío de, de, de a rato cuando me viene, viste cuando me viene, bueno, trato de hacerlo lo que tenía en mente, y no me puedo poner a responder porque si no, no haría videos ni nada, pero que los tengo en cuenta, los tengo en cuenta, y que les voy a responder, les voy a responder. Les pido nomás que, que me tengan paciencia, ¿Mm? que voy a tardar un poquito más de lo que tardaría cualquiera de ustedes, porque soy bastante lento debido a lo que me pasa. Pero que bueno, que las cosas van en camino, lentas pero seguras. ¿Mm? Así que bueno, eso. Si necesitas el kit, mandame un email a fundacion.amenoffice.com Y debajo del encabezado de este video te voy a dejar el link, link de la fundación si querés ayudar <risa> espero que que te haya servido más o menos eh, lo que voy ordenando yo de, de lo que puedo ir siguiéndole el hilo a las cosas así que bueno, este es el video del éter voy a hacer más videos, pero bueno, en este video te queda bien claro la fórmula, por sobre todas las cosas y los materiales ¿Mm? empecemos a mirar con otros ojos al cartón, al plástico al papel de aluminio todos esos materiales hacen que magnético se vaya para un lado radiante para el otro y podamos hacer T igual a 2pi por R al cuadrado nada más que eso era es un cartón y un papel de aluminio y ya hicimos la fórmula del éter así que bueno, querido amiga querido amiga <ríe> querido amigo nos vemos hasta el próximo video y bueno, quedan los corazones. Chao, nos vemos.